Bueno, hola a todos, gente, soy Fe y estoy por fin con el sorteo del juego Legacy of the Creator. Ahí aquí están todos sus nombres. Esta vez hubo menos participantes. Demoré un poco porque bueno, estaba con el tema de los directos y eso. Y nada, gracias a todos por participar y suerte. Bueno, el ganador es Kennedy16, te voy a hablar y te voy a enviar la key. Gracias a todos de vuelta por participar y los que no ganaron no se preocupen que van a haber más sorteos. Y nada, nos vemos en el próximo video gente. Chao.